Nikola Tesla estaba fascinado por la energía radiante y su posibilidad de convertirse en energía libre y gratuita. Los rayos de luz violeta se utilizaron a comienzos del siglo XX en un antiguo procedimiento médico ...denominado electroterapia. Su construcción normalmente presenta una combinación de una bobina... ...con un oscilador para aplicar corrientes de alto voltaje... ...frecuencias elevadas e intensidades bajas... ...aplicadas en el cuerpo humano con propósitos terapéuticos. Su diseño básico fue ideado por Nikola Tesla... ...quien introdujo sus primeros prototipos en la Exposición Mundial en Chicago en 1893. Durante 50 años se desarrollaron cientos de dispositivos de electroterapia basándose en esta tecnología del rayo violeta... ...hasta que estos fabricantes estuvieron sometidos a pleitos y acciones legales por el gobierno de Estados Unidos... ...incluyendo órdenes para destruir estos aparatos. El último fabricante de dispositivos de electroterapia de rayos de luz violeta... ...en los Estados Unidos fue Master Electric. La compañía fue sometida en 1951 a un pleito... ...y sus dispositivos fueron decomisados por la FDA. Mientras su fabricación estuvo prohibida en los Estados Unidos... ...por una ley derivada de este caso... Estos dispositivos son todavía fabricados por compañías de otros países. Es curioso que en la década de 1920 se usaba esta tecnología en muchas dolencias. Desde desórdenes cerebrales hasta la gripe. ¿Qué pasó con toda esta tecnología? ¿Dónde fue a parar? ¿Por qué fue borrada del mapa? ¿Qué misterio habrá? ...tras estas máquinas que fueron referencia en hospitales y tratamientos de medicina hace un siglo. Investigaremos esta línea de sabiduría que parece haber sido ocultada. Y ya sabemos que Nikola Tesla es el gran olvidado en los libros de ciencia. Vamos a ahondar en este fenómeno que se oculta... En todas las bibliotecas, si buscas, lo encontrarás, cientos de referencias a esta época, justo antes de la Segunda Guerra Mundial.